De la Serra Morena. Ese lunar que tienes, celito lindo y un toda boca. Ay, ay, ay, ay. ¿Por qué? Cantando ay, ay, ay, ay. Canta no llores. Porque cantando se ay te mi raccomando, Mi raccomando. Non, perdete non perdete i prossimi video, ciao a tutti!